Eso cuando Michelleena cojió arregará, ahora haremos un proyecto que es esto consuelo. Hualéchari Escaten Diego Esparru publicó que está badiries parquea, que está quiero el celaya, que es asquivalo el tocelaya, que está ahora la causa cobertía. Y para por ejemplo en los parques poner hacer eh, pies para que pueda estar la gente cuando llueve así. Cuando hay lluvia pues nos quedamos en casa. Un proyecto que estamos haciendo desde cuando Michelleena para pues mejorar los espacios públicos poner eh, capas a parques, mejorar los espacios de fútbol, baloncesto Mejorar los espacios públicos, ya sea haciendo mejores canchas de baloncesto, de fútbol